Síganos ahí, toda la movida rockera, ratos, ratos. Que va Rock al Parque. Amigos de Orbita Rock, estamos en Rock al Parque 2022 y estamos con Ratos, Ratos. ¡Woo! Nosotros conocemos un poquito de todo el trabajo que ustedes han tenido durante estos años. Queremos que nos cuenten cómo fue esta experiencia cuando recibieron la noticia de estar en Roca al Parque. Wow, bueno, eh, fue una gran noticia. Muy muy contentos, obviamente. Eh, casi que empezaron los nervios de una vez, ¿no? <risa> Igual, eh, venimos trabajando, como tú dices, desde hace siete años en ese underground, moviéndonos con nuestros amigos, haciendo pues, toques autogestionados, eh, y así nos hemos hecho un público muy querido, ¿sí? como de mucha hermandad, y entre todos eh, nos reunimos para tocar y hacer to eh, hacer divertirnos, y en este caso muchos de, de nuestros amigos están muy contentos de vernos en este tipo de escenarios. Entonces, realmente ha sido increíble, ha sido delicioso y creo que este es el inicio de muchas cosas buenas que se vienen con la banda y con el rock and roll también, porque está súper vivo. ¿Cómo vivieron ese proceso de pandemia sin podernos acercar físicamente? ¿Cómo trabajaron para conectarse con las personas, con los amigos, con la, con la gente que los escuchaba? ¿Cuál fue el proceso que manejaron durante el 2020? Hicimos un video, cada uno desde su casa. Súper. Sí, y sacamos ese video, fue un éxito, fue chévere. Digamos que no nos quedamos quietos en ese momento, también aprovechamos el tiempo para componer algunas canciones, organizar algunas cosas, pero resulta que pasado el rato casi que, que a mitad de pandemia se hizo un toque muy bacano que lo organizó Nico, hizo la Papayera punk, la 60 y fue genial porque hace mucho tiempo no teníamos ¿sí? ese rock and roll encima de nosotros y era necesario, entonces ese concierto lo recuerdo con mucho cariño porque fue enorme, o sea, hubo mucho público, fue en la calle, fue genial y... Eh, y digamos que se fue el inicio otra vez para retomar otra vez las calles para, para rock and rollar con todas. Ustedes manejan temas bien controversiales en sus letras, la música es bien pesada, ¿cierto? Eh... ¿Cuál es ese mensaje que ustedes quieren darle a la gente para que los escuchen, cierto? Porque es reducido eh, la persona que escucha esta clase de música, pero ustedes cómo quieren llegar más allá para que la gente oiga, vengan, escuchen, nosotros tenemos mensajes, nuestra música es fuerte, pero tenemos un mensaje. Sí, pues Ratos tiene eh, un estilo musical bien pesadito, pero tiene varias cosas, rock and rollero, punkero, tiene varias cosas arboreras, bueno, eh, sin embargo, el show, las letras, hablan de cosas personales, algunas denuncias sociales o políticas que vemos en la sociedad. Eh, sin embargo, siempre ha sido una experiencia abierta para que muchas personas vean desde diferentes prácticas artísticas o culturales. También tocamos mucho con, en sectores sociales, entonces también nos hemos tocado para niños, madres, organizaciones sociales. Eh, y uniéndonos a este tipo de como de escenarios que salen un poquito del rock and roll y de lo que es como el boom y eso eh, nos han recibido genial, de una forma una chimba entonces obviamente queremos llegar cada vez a más públicos eh, siendo fieles ¿no? a lo que queremos ser desde el rock and roll y a nuestro mensaje, a como montamos todo el show eh, a los derechos de las mujeres a bueno, un montón de cosas de reivindicación de derechos que vemos en la sociedad y también de cosas del rock and roll que pues, no todo es político sino que también son cosas experienciales y también eso lo intentamos reflejar en la música que sea un poco variada, es versátil, entonces como que no, no nos quedamos en un, en un solo estilo musical, sino que pues intentamos dentro de una composición hacer muchas cosas.